En su espacio de mañana. En estos momentos vamos a escuchar a Yerjan la Antigua. Sí, que se me olvidó decir que ahora que esto se pone bueno eh, con relación al tema de, la, de las elecciones del próximo febrero 2020 y mayo 2020. ¿Por qué? Porque hay un bochincha ahora con, con relación a lo de la Junta Central Electoral, de si se va a utilizar el voto automatizado de no, ah, la Ay, nuestro ahora vamos a volver <risa> atención muchachos. Vamos ah, a volver al pasado. pasado. No, vamos a volver al presente? pasado, ¿Y señores. Y cuando estamos en el presente, en eh, el futuro. que te interrumpa. ¿Tú sabes una cosa? Enfóqueme a Francia. Eso en fue corto, una prueba que se hizo. Es que ese, ahora, si base... fuera lo que se estableció, ah, fuera otra cosa. Y tantos millones. Muy bien. Yerjan okay. Roberto Rosario hay que recordarlo también. Sí, con los pero Roberto Rosario fue un desastre. Con eso de, los ¿Y lo de ahora? ahora bien, en estas primarias que se llevaron a cabo el día 6 de octubre, se eligieron o compitieron 11 mil candidatos o precandidatos que buscaban candidaturas. 11 mil. Es que el asunto de la presidencial. La importancia de eso. Ya, ya, ya tú vienes con el mismo tema. De, eso. de los 11 mil, oiga bien. No hubo problema. Oiga bien. De los 11 mil, ninguno se quejaron más que uno solo. ¿Qué porcentaje es ese? Por ejemplo, alguien de aquí, de los que son matemáticos, sáquenme ese porcentaje. De 11 mil... Uno. Bueno, si tú lo vas a seguir dejando de... qué porcentaje bueno, es ese? Si eso le Colóqueme las imágenes por favor del voto automático pero recuérdale a él que las es... presidenciales hablar. son las pro... únicas que han tenido ahí fue el problema te... es que eso es mentira pero cómo es que es mentira que eso es mentira no le han mostrado a este es pueblo que las presidenciales son las prueba. únicas que se plantearon con el problema que se planteó ah, no, sí, claro que sí claro que sí miren esto señores muy lindo Ay. la gente que fue a votar lo hizo rápido, Ay, lo sí. hizo de una manera A las de la mañana votada. Eh, y ya el pueblo, y, eh, que ahí sí tengo que corregir a la Junta. Ah. Eh, con relación a algunos, a algunos procesos. ¿Qué debe hacer la Junta? Entiendo yo, no debe transmitir los resultados hasta que no se cierre el último de los colegios, para que eso no influya, pero que lo que hay igual tampoco es ventaja. Pero bien. Para que eso no, no influya. Porque qué en Baraona cerran los colegios a, a las 2 de la mañana? Hay que investigar eso de ¿A ¿Qué hora comenzó? Eso te da una garantía. ¿Tú estabas en los colegios electorales? Hábleme, vamos a hablar con la gente que estaba en los colegios electorales. Aquí hubo colegios electorales que, porque estaban toditos en un solo colegio, porque recuerden que eran siete mil colegios. O sea, en una mesa eh, o en un colegio electoral se, se juntaban muchísimas personas. Aquí no mesas pasó eso, que no pasó frontera. Pero escúchame, por Bien. ejemplo, en, en un colegio electoral donde yo estuve presente, a las 4 de la tarde quedaban como 300 gente y hubo que entrarlo a todos. Eso es Y normal, ese procedimiento eso se ha hecho. pasó a las 4 eso más o menos. Eso siempre se ha 6. hecho, pero se cerró la puerta. En pero, el sur no se cerró la puerta, hermano. Bueno, pero, pero oh, Se cerró a las dos de la mira, mañana mira, y a las una de la mañana. Pero atención. Eso es un problema está bien, de corrupción. a Fulvio es un ahora, un problema por favor, por favor, de corrupción. Para que se la pregunta, ¿por qué en esa mesa donde tú dices que estaba pasando eso en esa, no, no en la objetaron? no la objetaron? En varias, mesa. ¿Pero por qué no la objetaron, varias, no la objetaron Fulvio? Oye, Fulvio, aquí no podemos venir a engañar al esas público. Esas público. son las pruebas que presentaron. Señores, verán, No, que no impugnar una sola mesa. Venirlo a plantear de esa forma tan... Entonces, te, te felicito por la forma de, de que tú crees lo que estás diciendo. No, pero es que tú seguro. No, tú no que estás que seguro, porque seguro porque aquí ¿Por? están planteadas que se van a hacer la auditoría. Señores, Nadie está seguro. ¿Por qué Leonel no eh, y, y él? Porque ni siquiera su grupo, porque eh, los que ganaron están calladitos. No, eh, es que, lo, ¿por qué de, lo que no impugnó lo, las elecciones. Lo de, porque no era él no, en su él nivel. todavía está esperando a que él deposite la impugnación de las elecciones, porque no tiene prueba. Y el que no tiene prueba y alega un. Él eh, lo, lo planteó. De, de, de, Dele si no de, en tiempo. Que hagan la auditoría algo, y, y callado, después caiganle para arriba. Que no pase vergüenza. Él dice Fulvio? Ah, que hubo mesa que estaban votando a las 2 de la mañana, pero ¿y por qué no la impugnaron? Pero no hubo impugnación, porque ahí estaba presente también el PRM a las 2 de la mañana. ¿O no es así? No, ¿Se no. fueron los delegados ahí del Ahí no, ahí no se fueron eso lo, dejamos solo Gonzalo. Ah, si lo solo. Solo Gonzalo. sí, lo dejaron, lo dejaron solo, ¿y quién firmó el acta? Se lo dejamos solo ¿Quién a firmó el acta? Es una irresponsabilidad de tu parte decir eso Se lo eso, dejamos aquí. solo a Gonzalo. Eso es una irresponsabilidad de tu parte, Se lo puro. dejamos solo a Gonzalo. es decir que dejaron la mesa sola. A Gonzalo se es de lo dejamos solo. Entonces, ¿cuál, de ¿cuál es tu planteamiento? ¿Cuál es tu preocupación? Era desde un celular que en el sur estaban mandando. Era de Era desde un celular desde la clave QR no era de la, no era la mira, máquina. Que los que hemos estado en colegios electorales sabemos que al finalizar el, ¿verdad? el voto o la, o la jornada se firma un acta. Sí, que pero, si pero esa, no pero esa los... acta no estaba reflejada porque no se hicieron los posteos de los votos físicos. Por pero los se contaron los votos físicos. ¿A dónde? ¿Se contaron a, a, a dónde? nivel nacional? No, no en contaron. 20%. No, se contaron en la totalidad de los pueblos. Pero después a que pasaron días? de que los cuatro días. Importa, pero Se contaron. No se visto? contaron. Señores, es que no podemos venir aquí a. a Con la a, prueba a sacar, en mano del de, de culpado. Gente. Y, y, a, y, a, y, a, y a encaminar a la pero sociedad ya, por un camino un sencillo. No, pero tampoco ya. tú puedes pero venir pregunta, a inducir de que aquí eh, hay un solo detractor del sistema. El sistema fue un fiasco. Lionel Fernández. El sistema fue un fiasco. Que ha acabado la Junta Central Electoral. Voy a, a decir una sola cosa. Y ese cosa, grupo voy a poner de la Junta, un, ejemplo va que, que, que, un que, que solo ejemplo. Claro. Vamos a poner: ¿cómo sí. es posible sí. que 600 pico de Mesa del Sur hayan tenido promedio de votantes por encima de 800 votantes, que para eso se necesitan 21 horas, 18 horas, y el promedio nacional haya sido 242 votantes pero por fueron mesa. Pero, pero ¿Cómo se hicieron es posible? esas investigaciones. Espérate, déjame concluir. ¿Pero por qué no la impugnaron es esa mesa? ¿Pero por qué ¿Cómo no es posible? Pero déjame terminarte. ¿Cómo es posible que si la puerta se cierra a las 4 de la tarde en todos los recintos electorales, en el sur se mantuvieran abiertas? Pero ¿dónde ¿por, el PRM? ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente pero cargando patanas de gente de Gonzalo, comprada, pero, la porque, mayoría de ellas, no llevadas en camiones, pero en, no la en todo lo que, que sea, sea responsabilidad y llevadas de ahí a votar para alterar lo que Abinader, se estaba dando. ¿Por qué Luis Abinader no impugnó las elecciones? ¿Por qué no le eh. impugnó eh, Hipólito Mejía? Porque, señores, estamos hablando de un proceso que fue diáfano, que fue claro... Adiós, en el aguacate que fue, que fue claro. Quiera, en el aguacate quiera, fue claro. En el aguacate fue claro. Fue clarísimo la gente eso. Bueno. Sí, porque esa es una posición. Porque el aguacate radical, tiene vitamina A. Y la gente sí. tiene buena vista. Y en el aguacate fue bien. Ahora, bueno. Eh, no ha presentar se han visto una comunicadores en una, pro, una posición se, tan segura de, no, es de que, que, que no No hubo se, se nada. le ha caído. Es que no, todo es se, se le ha caído. No, no se ha caído. La Junta no ha cumplido. La Junta no ha cumplido. Pero no cumplo Cuentación, cuenta mi tiempo, dile que me permita. Experto en elecciones electorales. Permítame un momentito. Eh, permítanme terminar mi idea porque entonces no me lo van a anarquizar el tema qué es lo que yo quiero significar con esto que estoy planteando que no podemos volver al sistema de la boleta señores el pueblo pudo ver los resultados en tiempo real pues y no podemos volver no hay a pasar en todos los países en todos los no no yerjan en, en, no, de Yer en no no todos los, los países no donde se ha confianza. utilizado el sistema de voto electrónico no lo han vetado de por vida hay países en, en Europa que de por vida... Nosotros no tenemos confianza en esa pero Junta. Nosotros ¿Y qué pasa no con ¿Y, y la intervención rusa? La pues claro que sí, es más seguro es, no. más seguro. Oye, oye, los, acá, ya, no. es más seguro. Oye, oye, en, los, en los países... En, en los países que, es que ya no vamos. En los países que ya no vamos. Busqueme entonces la decisión legal que la Junta tiene que ver... Y que busque... Elecciones Y que busque Santísimo. los países donde se ha utilizado el Pero sistema ha hablando, automático. ¿Y qué pasó con Rusia y Estados Unidos? Bueno, ¿Qué pasó, ¿Qué Alemania? pasó? Bueno, señores, no hay garantía, ¿Qué no, no, Que No hay garantía, Yerjan. Vamos a WhatsApp, vamos a WhatsApp, a ver qué nos dicen otra vez los sabes lo amigos, televidentes. La boleta, para enseñarte. ¿Tú vamos no a ver lo que con la En todos los países, bueno, países Yerjan, pues con una USB <risa> se puede <risa> conectar a la computadora <risa> ah, no, pues y se no mandan manda los mensajes. Lo ¿Qué hacen con la boleta? De, de, mira, de, dejen hablar al técnico de la sí, junta. Dejen hablar al técnico dan, de la junta. no han ido nunca electoral. Mira, dejen hablar al técnico de la junta. una boleta eh, con, con el, el voto marcado. Dicen, mira, lleva esa boleta y deposita y tráeme la otra. Eso se llama, eso se no llama, sabes, eso sí es fraude. Eso se llama el transporte Eso sí es fraude. Yerjan la boleta, mira, te pagan, voto, te pagan por el voto, te dan la boleta sellada. ¿sabes? Por lo menos un voto y no. miles llevan el abolcillo, la depositan y me dicen, tráeme la otra para que el voto sea efectivo y yo pagarte. ya en todos los países, no podemos volver a búscate y lo puedes traer. Yerjan de, mira, Yerjan, un consejo. ...debieron previamente hacer la auditoría como indicaba la misma regla... Que ustedes, eh, ...y el no, espérate... Panel. ...lo que hacer... no este país no. es un estado de vilo... ...ustedes de... son los que están... ...no, está ojo, tranquilo... Que, que ya va a, a... Si, tú a fijas, ...si tú te fijas, el único que ha traído el tema ya, ya no. es ese... ...ahora lo que estamos es inscribir a Lionel ...ahora no quieren ir, no quiere ir a los tribunales... ...ahora, Ahora es, que vamos oye, a inscribir a Lionel ...van a tener que ir a los tribunales... ...entonces vamos a conectar con WhatsApp... ...imagínate tú, todos somos abogados, la mayoría...